Un día, un día, una lluvia torrencial, torrencial, parece que era, se, levant, se levantaron todas las tormentas, un ciclón en Montevideo, y de la Plaza Matriz salieron los dos, ella no encontraba taxi, y él le abrió la mano. ven Angelita, yo te llevo, yo te llevo. ¿Vos? Me dice, prefería ir en cualquier ¿Eh? lado. Ir a pie, bajo la lluvia, bajo la torreta, porque me contaba taxi, no había nada. Pero este hijo de su madre todavía yo ir con el relato. Bueno, ella se sentó, no había más remedio. El destino hizo su papel, creó la tormenta, creó el huracán, creó todo para que se sienten justos. Y ahí hablaron, horas enteras, hablaron, hablaron, hablaron. De repente ella lo miró, como diciendo, no es tan horrible el hombre, no. No era tan horrible, no era tan horrible. Tenía lentes de mucho aumento, no podía verle bien los ojos mucho aumento, eso me mataba Sacaste los lentes, sacate los lentes no estás leyendo nada, sacate los lentes ¿no? somos compañeros hace muchos años ya teníamos esa confianza de decirle las cosas que me estás mirando con esos esos esos eso, eso, binóculos, no sé lo llamamos, me ves doble me ves grande, me ves distinta no, yo te veo siempre importante ay no, te, no sabes como yo te veo con lento sin lentes para mí eso importa aunque no te vea, yo te veo, yo te veo siempre y entonces, ahí nació la primera conversación de ella distinta Le, el, al otro día la llevó de vuelta, al otro día la llevó de vuelta a tomar café para cenar y nació de vuelta algo grande ella se sintió desilusionada de ese hombre casado porque él ese hombre aunque siga a separar, no se separaba, no se separaba. Yo no quería que se separara. Ay, yo te para que no se separara. Porque no se separa, no vas a dejar a tus hijos, por, a, a tu mujer, por un destino que no es el tuyo, yo pensaba. Y la verdad es que se cumplió, se cumplió. Un día me viene ella a decir, dígame, Roland, yo podía tener hijos. Yo podía tener hijos. Sé la edad que tengo, no? Bueno, usted no la sabe O la sabe Yo tengo más de lo que usted piensa Puede tener hijos Era difícil Quiero tener un hijo con él Quiero tener un hijo con él En mi destino no hay un hijo Hay ¿Cómo hago para tenerlo? Porque no lo adopta Adopte usted, hijo. Y en adopción puede ser que aparezca el hijo del alma de él. Usted no cree en el alma, no cree en la esencia. Ay, maestro, usted siempre me quiere convencer de cosas que cuestan aceptar. Un día usted me habló de este, de este loco, pero hoy en día eh, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Dejó de ser aquel que fue. De su pasado se terminó. Ah, yo veo, a veces andamos caminando y una mujer lo mira, lo saluda. ¿Qué? Esa fue tuya también, ¿no? Sí, fue tuya, ¿no? Decime la verdad, fue tuya, ¿no? No sé, no sabes, no, no. No sabes, fue tuya. Y así, hablando, cuando veo una mujer cuando se sienta en la misa de un lado y no está mirando. Dios querido. No sé cómo ocultar a mi marido De las miradas de las mujeres Porque yo sé que hay un millón de mujeres Que ya estuvieron con él bueno, Todo eso me dice Y me pide ella Si puede haber un hijo ¿Sabe que tuvo el hijo ella? Lo tuvo Pero no lo tuvo en su vientre Lo tuvo con una señora Que ella le dio un dinero Y le pidió al marido Que tuviera relaciones con ella Hasta tal voy a hacer de cuenta de las mil mujeres que tuviste mil uno pero ese mil uno no va a dar algo que no va a hacer ni por tu gusto porque la mujer es fea no te va a gustar pero dice no voy a poder dijo él no voy a poder vas a poder porque me mato si no puedes no sé cómo hizo ella para que pueda para que le despertara el sexo el libido de esa mujer ella pudo hacerlo ganó el hijo Ganó el vientre de la mujer con el hijo del marido, lo que más quería tener y lo tuvo. Creo que el destino es tan fuerte que hace cosas imposibles, cosas ilógicas, cosas que parece que son paranormales y tiene una, una gran verdad, una gran verdad. Cuando el destino entra en la vida es maravilloso, es maravilloso.